Bienvenidos a un vídeo más de Retro Gamer 21. Hoy vamos a continuar con este juego para Super Nintendo llamado Super Bomberman. Y estamos en el, la estación 5 o nivel 5, como quieran llamarlo. Y esto se ha puesto muy complicado. Muy complicado. Y ahora lo que me espera. Es verdadero. Un verdadero desafío. Ahí está. Lo maté, pero también morí. Y solo me queda esta vida que tengo. No puedo morir más. Y... Ahí estoy muerto ya. No no estaba muerto porque estaba de parranda pero pero ahora sí listo bueno vamos a, a tratar de nuevo vamos a darle continuar al 5-3 vamos a darle continuar vamos tenemos cinco oportunidades aquí más para tratar de matar a este ser que es más difícil que no deja de perseguir okay viene el otro él va a llegar primero era obvio y ahora tomó esto que es un fastidio por dios ya deja de poner ah. Ok, ya se acabó y lo peor es que disminuye la acción de la bomba Y ahora se puso como súper lento Bueno, un poquito de suerte allí Y vamos con el siguiente Y obvio que lo iba a tomar de primero porque... Estaba más cerca Ahora ya esté más cerca y vamos a tratar de, vamos a eliminar eso porque eso es un fastidio. Otra vez con esto... ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo...? Quería ir hacia el otro lado, pero... No me hizo caso el control. Ok... Y ahora de remate... No tengo el poder que estaba tan bueno Vamos a poner esto allí para... Coño lo agarró Que la... ¿Qué la la Que la, la la la la Coño ya no jodas Ese poder lo detesto lo detesto, no joda. Me mató otra vez. Bueno. Muere, no jodas, muere. No muere tampoco. No muere tampoco. Ahora queda atrapado. pero bueno chico, ¡ay mío! Esto es un infierno este nivel, este nivel es un infierno la verdad. Okay. Y ahí perdí. Y continuamos, continuamos. 5-5. Cinco, cinco. pasar toda la vida en esto hasta que pasó algo bueno no aquí no voy a agarrar nada porque de llegar a lo más cerca posible de esto ok oh, uh, eso fue buena oh, Dios mío Dios mío Ajá. Uh -huh. Esa fue buena Ok, vienen los enemigos Vienen los jefes Los jefes Vamos a ver si esta vez lo logro Yo creo que acá lo que tengo que hacer es ¡Oh, Dios! ¿Qué pasó? Vamos a ponerle una bomba a esto para que no lo pueda tomar porque es fastidioso. ¡Muévete pues! ¡Muévete pues! No lo puedo empujar. Vamos a tratar así. Tratar así. Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ok Vamos a, tratar. Vamos a buscar el chaleco Pero no le hice nada sí. ¡Uf! Uh. Uy, oh, uh, me maté y ya no tengo ya, ya no tengo la capacidad de, de empujar las bombas. Oh, Dios mío, no, no es posible este juego, es imposible. Coño, pero es que no me le puedo acercar. Y la única manera en que lo voy a lograr matar es es acercándome. Ahí está, ahí le pegué. Pero me mató, coño. Y es que no, no se equivocan de todas maneras no hombre muy difícil es muy difícil oh dios mío por fin por fin, dios mío para ser 5, bueno gente gracias por ver el video, en el próximo venimos con el siguiente que es el 6